UADC informa. Calidad Académica. La Facultad de Sistemas de la Unidad Saltillo cuenta con nuevos laboratorios, mismos que fueron inaugurados por el rector, Salvador Hernández Vélez. Para brindar a los alumnos y maestros espacios de capacitación y fortalecer la vinculación con los sectores empresariales, el plantel ahora cuenta con los laboratorios de certificación en mediciones, de diseño y prototipado, y el de Network Operations Center. Durante el informe de Lorena Argentina Medina Bocanegra, coordinadora de la Unidad Torreón, presentó diversos rubros de su gestión en el último año, entre ellos de formación académica, educación transversal, movilidad, tecnología, vínculo entre universidad y padres, deporte y cultura, tutorías, formación docente, maestrías, doctorados y vinculación la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Coahuila, en conjunto con el Centro de Estudios Superiores de Hipnosis Clínica SC y el Instituto Milton Erickson de la Ciudad de México, Invitan a cursar el taller Manejo de Autoestima con Hipnoterapia de los Estados del Yo, el cual está dirigido a hipnoterapeutas certificados. El taller consta de 14 horas, la primera sesión se desarrollará el 23 de marzo. Más información dirigirse con el Eliud Iván Vigil al teléfono 844-239-8509. Vinculación el rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, Salvador Hernández Vélez, y la secretaria general del Sindicato de Trabajadores, María de la Luz López Aucedo, firmaron en la Junta de Conciliación y Arbitraje la Revisión Salarial 2019. Con la firma, se beneficia casi 5.000 trabajadores sindicalizados, con el incremento salarial del 3.35%, incremento del 1.8% en prestaciones, bonos específicos para los trabajadores sindicalizados y un bono por única vez de 1.000 pesos para trabajadores administrativos, manuales y técnicos al gremiados al STOAC. Deporte La Máxima Casa de Estudios se sumó a la celebración nacional del Día de Perag... ...con una Olimpiada Deportiva que fomenta la convivencia... ...entre los niños y sus mentores de escuelas y facultades... ...que participan en el programa. La Olimpiada tuvo lugar en la Unidad Deportiva Universitaria... ...donde participaron 80 niños y 75 mentores... ...de diferentes carreras de la Máxima Casa de Estudios... ...en actividades como atletismo, carrera de costales y carretillas... Cachibol, fútbol y básquetbol. Cuatro estudiantes del equipo representativo de Karate Do de la Universidad Autónoma de Coahuila asistirán al Campeonato Mundial de Karate Shito Ryu a realizarse en Tokio, Japón, de la Federación Mundial de Karate Do. Fernando Ponce Valdés, de 18 años y estudiante de cuarto semestre en la Facultad de Ontología, Joana Sofía Bretado Acevedo, de 20 años de edad y estudiante de sexto semestre en la Facultad de Medicina Saltillo, Carla Beatriz Rodríguez Treviño, de 19 años, quien cursa el quinto semestre en la Facultad de Enfermería, y Andrés Carrera Castillo, de 18 años, del segundo semestre de la Escuela Superior de Música. Universidad Autónoma de Coahuila. En el bien, fincamos el saber.